bienvenidos un día más a mi canal soy Sara de tu cajón vintage y hoy vamos a ver cómo se monta una cortina de onda perfecta es un tipo de cortina que como se ve en la imagen ya sea plegada o cerrada siempre deja la misma onda la tira ha de ser especial para cortina de onda perfecta para calcular la medida tanto de la tira como de la tela, tenemos que tener en cuenta que necesitaremos doble ancho y mitad del total de la ventana. El riel también es especial y es lo que nos permite que la onda siempre sea la misma. Esto lo consigue porque los ganchos van unidos entre sí a la misma distancia.